algunas obras grandes que se encararon con presupuesto de la Nación, no son todas exclusivamente de su gestión, pero sí se han terminado en estos tiempos. Uh -huh. Hablamos de la cárcel federal, sí. que es una de las cinco del país y está aquí en la provincia de Mendoza. Es donde se alojan presos eh, que están condenados o procesados por delitos federales y esta es la que contiene más de uh -huh. 500 personas que están privadas de su libertad por delitos penales como secuestros, uh -huh. eh, torturas, eh, nar eh, sí, narcotráfico, narcotráfico contrabando. Todos los delitos federales. Ah, Ahora, exactamente. ya estaba terminada la parte para los hombres, lo que terminó de avanzarse Exacto. es el pabellón femenino y uno que se llama, yo me enteré hoy, uh -huh. de pregreso que es como claro. que todos pueden ir, ir ahí cuando ya están cerca de recuperar cerca su libertad. De, exactamente. Ah, mira. O sector abierto, que le llaman. Uh, sector ¿Es grande, uh -huh. sí, Entonces. es grande. Es una cárcel modelo. Sí. Hoy empezamos a conocer algunas características, pero sobre todo por el relato y la descripción de los técnicos que tiene que ver con la justicia, con la ejecución de las penas y con la infraestructura, no así eh, sí. por el acto que vivió Alberto Fernández, porque fue muy hermético. Uh -huh. No pudo pasar nadie más que la prensa eh, oficial que apenas sí reveló algunas fotografías del corte de cintas. Pero no se conoce internamente. Ah, claro. bien. Claro. Y allí alguna uh -huh. crítica nuestra, porque está bien, son alojamientos para internos, tienen que tener medidas de seguridad muy eh, resguardadas, muy cuidadas. Y además tener cuidado también con los sistemas de seguridad. Pero bueno, es un destino del presupuesto público. Bien podríamos haber tenido por lo menos... Uno un, tiene, vos pues, si tenemos el paneo. derecho de conocer sí. exactamente qué se hizo, claro. cuáles, cómo son las instalaciones... Aparte un gobierno que te está diciendo, es una cárcel modelo de, uh -huh. de primera línea o de, la, de los mayores avances en cuanto a contener a un interno. Eh, con las medidas de seguridad que necesita, pero cuidando sus derechos humanos, pero no puedes conocer. Claro, claro. No sabes internamente qué significa eso. Por ejemplo, tiene un sector de maternidad sí. que fue específicamente terminado en este último tiempo porque lo que se inaugura es la parte de mujeres, por ejemplo, uh -huh. para 115 mujeres. Eh, ¿Qué significa eso? ¿Van a dar a luz ahí? No, en realidad es para tener a los chicos chicos cuando las claro. mujeres... Por los hijos en libertad, realidad, las mujeres están privadas de su libertad los chicos... y los chicos tienen derecho a estar, porque son chiquitos sí. y tienen derecho a estar con sus madres. Sí, sí, sí. sí. Bueno, los cuiden. Fernández después destacó esto y uh -huh. una serie de alternativas justamente sanitarias en las cárceles federales. Claro. Cuando habló uh -huh. en la Valle, dijo, hemos construido un montón de hospitales, no precisó el número, uh -huh. en las cárceles federales. Eso es bueno. Y esto tiene que ver... Ahora, vos decís, no se pudo ver, no no, no pudieron ingresar claro. ni siquiera una parte... No de no tanta seguridad. Exactamente. Bueno, claro, que por ahí denotaba también que podría haberse dado un recorrido, ¿no? Aprovechando la, la presencia, sí. pero bueno, también que hay muchas que ver veces cómo sucede. la estructura, no sí, lo sabemos. Sí, claro. también eso, hay que ver eso. Si es muchas veces casa. sucede que pasan las autoridades, pasa el presidente sí. y uno va atrás un poco en, en caravana sí. eh, conociendo el lugar. No fue así, ni siquiera dentro del perímetro donde, por ejemplo, hay juegos de niños. Uh -huh. Está muy lindo, ambientado, veíamos parte del perímetro. Es una zona muy alejada, sí. tampoco está el acceso público. Pero bueno, allí hay invertidos Ahora, más de 2.000 millones de pesos. Eh, antes de empezar a escuchar los testimonios, vamos uh -huh. a lo que todos queremos saber, Pablo. Porque no lo recibió el gobernador, sí. no lo recibió la cúpula del PJ, quien, del kirchnerismo al menos. ¿Quiénes estaban...? Eh, finalmente acompañándolo. Bueno, el grupo de los intendentes. Esto fue bueno porque es en realidad el poder territorial que tiene el, el, el gobierno gobernante. No tiene la provincia de Mendoza, que la gobierna de Mendoza, uh -huh. pero sí tiene seis, seis departamentos y eh, buena parte de los jefes comunales estaban allí. Claro. No estaba la presidenta del PJ, que se expresó después a través de redes sociales, uh -huh. con un documento de justicialismo local, apoyando y recibiendo al presidente, pero Flor de Estefani sabía. Está de vacaciones. de antemano que iba a estar de vacaciones y no iba a estar presente. El resto del kirchnerismo no estuvo, al menos sus figuras más importantes, Anabel Fernández Agasti, Lucas Hilardo. Se entiende, y tensiones internas y uno lo adjudicó inmediatamente a eso. Uh -huh. Tampoco hubo expresiones ni ningún tipo de pronunciamiento sobre la visita. Eh, y sí estuvieron, como decíamos, los jefes comunales. Allí vemos a un Roberto ríguera que era anfitrión, porque sí. esta planta de paramillos, que es una planta de tratamiento de residuos cloacales uh -huh. o aguas cloacales, que van de todo el Gran Mendoza, donde vive un millón de habitantes, van a parar a, a la valle. Una cuestión de declive. Importantísima obra. Importantísima obra que está cuadriplicando la capacidad de paramillos para tratar esas aguas. Uh -huh. ¿Por qué tratarlas? Para que tengan menos impacto ambiental claro. y para que puedan rehusarse. Claro. En esta tierra en que nos falta agua ya hace mucho tiempo y nos va a faltar mucha más. Importantísima esa es herramienta. Es importantísima recuperarla. O sea, agua de cloaca que después va a riego en este caso. Va a riego. Uh -huh. Hoy por hoy a Acres, son áreas... ...de cultivos restringidos... No, ...no se puede regar cualquier cosa... ...a veces se rega pasturas... Ah. ...forestación u otro tipo de cosas... ...que no implican alimentos inmediatamente... Ah, sí. bien, bien, bien. ...pero en el mundo... ...el caso eh, Israel. eh, israelí... Uh -huh. ...es uno de los ejemplos... ...y lo hablábamos días atrás... ...en el mundo... ...tratando bien estas aguas... ...allí ven parte del predio es enorme... ...ya ven los autitos ahí... ...parecen apenas de juguete... ...el predio es enorme... Sí. ...tratando bien estas aguas... ...en un tiempo más... ...Mendoza va a poder regar... ...por ejemplo... ...parte de los cultivos... ...de muy buena calidad... ...que tiene... La Valle, uh -huh. eso lo, lo, lo esperaba hoy y lo decía explícitamente el Intendente Roberto Riggi. Y quizás se pueda replicar quizás también en otros lugares, ¿no? Est sí, esta es la metodología. bueno, en cada uno de los oasis este hay claro. algún tipo de planta, uh -huh. claro. exacto. Bueno, hablamos de presencia política, Roberto Riggi, el anfitrión, sí. Intendente, también estuvo Mir Félix, que vino uh -huh. desde San Rafael, Martín Aveiro desde Tunuyán, y también llegó Fernando Ubieta de quien teníamos algunas dudas, pero estuvo presente allí. No sé, el intendente de La más. Paz. El intendente de La Paz. No, está bien, los cinco, Erano, que menos Flor Y Estefanis. Matías Estebanato de Maipú. Sí. Ah, que no llegó también. Estuvieron. Exactamente. Sí. Funcionarios mendocinos que están en cargos nacionales, como Martín Hinojosa, sí. el único declarado candidato a gobernador, ¿no? El único o sea, está declarado en carrera. Del, peronismo, del peronismo, candidato a gobernador, exactamente. Exacto. El líder eh. del INB el, el titular, titular del de uh -huh. Y el titular del asunto Malvinas, uh -huh. de la Cancillería, que es Guillermo Carmona, del área disidente del PJ aquí, pero funcionario también del gobierno de Alberto Fernández. Claro. José Luis Ramón. José Luis Ramón, esa fue la sorpresa. Eso ¿no? te iba a decir, se esperaba la presencia, no, no estaba anunciado, por lo no, menos no. No, él no lo había dicho, no, no, no lo había manifestado. No. Un Ramón uh -huh. que en el último tiempo, después de haber llegado al Congreso de la Nación por una fuerza alternativa, sí. opositora, terminó eh, siendo parte de la última estrategia electoral del de, Frente de Todos y hoy fue... Uno más. Eh, más. Uno más. De hecho, se metieron en la comitiva chica que lo acompañó Alberto Fernández hasta la cárcel federal. Claro, y en el almuerzo posterior, del y cual almuerzo, no se ha hablado claro, mucho, pero no un sabemos. almuerzo Ajá. y estuvo José Luis Ramón allí también. Exacto, y apareció en varias fotos. Eh. Aprovechó sí. y ganó un poco de, de espacio, eh, al menos en las imágenes. Bueno, ¿vamos a escuchar al presidente? ¿Cómo no? Eh, en una de las partes, y hablando de política, le respondió al gobernador de la provincia, que se había quejado de que el presidente está en campaña y que... Rodolfo Suárez no quería ser hipócrita acompañando a una persona con la que está ofendida. También mi gratitud al gobernador que nos, nos permitió contar con el transporte que necesitábamos para acercarnos hasta aquí. Yo creo que ha sido muy bueno que el gobernador esté participando aquí con nosotros en este, en este encuentro. Y tal vez alguien lo confundió al gobernador. La verdad que yo no estoy haciendo campaña electoral, ¿eh? no vengo acá a hacer campaña electoral. Yo recorro el país tratando de escuchar a los vecinos, a los habitantes de mi patria, y tratando de llevar soluciones a los que lo necesitan. Eso es lo que hago. Tal vez interprete un video. Tal vez interprete que un video o un discurso mío, como puede tener el gobernador y podemos tener todos en Argentina, como un discurso de campaña, pero eso es solo una interpretación. Porque yo tengo una sola preocupación, ¿saben cuál es? Que la Argentina de una vez y para siempre se ponga de pie y no vuelva a caerse. Bien. Bueno, problema sí, de interpretación, objetivo. dijo. Sí. Puede haber existido. Puede haberse confundido. Claro, él dice, eh, Suárez entiende que yo estoy de campaña tal vez porque vio algún video y lo, y lo interpretó y lo, mal. Y lo interpretó mal. Lo cual no es así, dijo él. No estoy claro. de campaña por la República Argentina, más allá de que ya venía a visitar otra provincia y tiene todo un cronograma que seguramente seguirá. Sí, que seguirá. es verdad, y viene uh -huh. visitando muchas provincias. Hablamos de un video que no, no hemos usado mucho, no hemos aprovechado mucho no. desde principios de este año, pero tiene bastante tono proselitista. Sí, él lo ha dicho varias veces, que está interesado sí, en por la elección También se ha desdicho. Recuerdo claro. en la última gira, antes de ir al G7, uh -huh. que en España dijo, sí, quiero ser, pero por ahora no. Que no está trabajando <risa> claro. para esa candidatura. Le, o sea, le puso un manto de ambigüedad a ese intención. Claro, igual sus funcionarios dicen, uh -huh. ¿por qué le vas a quitar la posibilidad de que el sí. presidente se reelija? Pero bueno, no estamos en eso. Uh -huh. O sea, es y no es. Y entonces, si es tan ambigua su posición, puede ser tan ambigua la interpretación también. Absolutamente. ¿Sí? Y confundirse o e, interpretar positivamente. Bueno, lo cierto es que Rodi Suárez no estuvo en uh -huh. el acto. Tal cual, no como lo había dicho. En el acto sí estuvo Mario Isgro, uh -huh. que es el ministro de Infraestructura de uh -huh. Obras claro. en la provincia de Mendoza y por quien corrían algunas obras colaterales. También la provincia tiene algunas tareas, por ejemplo, en, en la Valle. Uh -huh. eh, y entonces por eso estaba también el ministro. Habló también, ¿no? El ministro. Estuvo también el ministro Catopodis, que es de Obras de la Nación, e Isgro de la provincia. Fui invitado como, como corresponde, estaba el ministro de, de Obra Pública y, y yo decía recién que esta obra es una demostración de que nos pu pudimos poner de acuerdo, que el, que el camino este, era y tiene que seguir siendo este, el acuerdo y el diálogo. Esta obra se pudo concretar porque el gobernador nos fijó esta como una prioridad, nosotros escuchamos y pudimos dar respuesta. Y lo mismo pasó con la Ruta 40 y lo mismo pasó con cada una de las obras que el gobierno de la provincia nos pidió. No le vamos a preguntar nunca a un gobernador, nunca a un ciudadano de ningún territorio este, a quién votó y a quién va a votar y vamos a seguir trabajando para que toda la Argentina siga teniendo el tamaño y la cantidad de obras que lo único que importan es que le mejoran la calidad de vida a, a los mendocinos. No hay duda de esto que no provincia de Mendoza, no hay duda de que los mendocinos están mucho mejor productivamente, laboralmente, en términos turísticos y también en materia de obra pública, que lo que estuvieron en los cuatro años de Macri. Sí, nos que, no viene, que no vino el gobierno. Bueno, es una explicación que tendrá que dar el gobernador. Nosotros vamos a seguir dialogando con este gobernador y con todos los gobernadores cada vez que tengamos que fijar como lo venimos haciendo prioridades y cada vez que tengamos que seguir trayendo inversiones y obra pública a la provincia de Mendoza. Bueno, Allí están y claro. viene a cenar el ministro, no claro. Catopodis. Y Portezuelo en el centro de la escena, porque claro. Portezuelo es la causa por la que Suárez no quiso acompañar, según dice el gobernador, uh -huh. y Portezuelo era el tema ineludible para hablar con Catopodis. ¿Qué va a pasar? Se lo preguntamos también a Jiro. Exacto, el ministro de la provincia que también habló sobre el tema de Suárez. ¿Qué le pareció también los reproches que se hicieron por no estar presente el gobernador? Bueno, creo que son momentos que están viviendo ambas autoridades máximas, nacional, presidente, provincial, nuestro gobernador, que son contemporáneas a al laudo que recién llega por Portezuelo del Viento y que estamos en un proceso que quizás no permitió que hoy pudieran reunirse, pero es eso, básicamente. ¿Pudo hablar, hablar con Fernández de Portezuelo? No, no, no. ¿Y ¿Cómo fue el diálogo que tuvo estas horas que compartió con él? Bien, nos remitimos al trabajo que visitamos, que fue la cárcel federal y en este momento ¿Sembrados? aquí en Paramillos y todo lo que... Lo acá se hizo y pudimos compartir también eh, lo que fue la obra en conjunto por parte de los aportes nacionales como así también los aportes provinciales, tanto en la obra de cárcel federal en cuanto a situación de proyectos, de administración de obra, de aportes económicos también que la provincia ha ido haciendo para que la obra no se parara en ningún momento y que después se va recuperando a medida que el gobierno nacional puede ir devolviéndola. En este momento Mendoza tiene aportado 300 millones más de pesos en cárcel federal. Y aquí en Paramillo también es una obra que se hizo con un proyecto realizado por Aizam en su momento, presentado en el Enosa, arrancó en la gestión de gobierno nacional anterior, en el gobierno de, de Macri, se está terminando en el día de hoy con fondos propiciados por el Bit y también con fondos que ha aportado la provincia de Mendoza, ya que había una contraparte importante, que fueron 40 millones de dólares que se fueron plasmando en obras, como es la planta de tratamiento en Palmira, en San Carlos y otros colectores que alimentan a esta planta de tratamiento, estamos hoy acá. Eso fue lo que Mendoza tuvo que hacer y muchas de esas obras que ya están terminadas y otras en ejecución. ¿Usted no le hizo el pedido, concretamente, lo que había pasado? No, no, no, no, Esa, no, no. Ese, ese es un diálogo que lleva el gobernador con el presidente. A mí lo que me toca es trabajar en el ámbito del Coirco con las otras provincias, desde las ingenierías y, y nada más. Bien. Bien. Con eh, bueno. novela abierta, la de Porte Suelo. Claro, solamente sí. son momentos que están pasando también. los mandatarios, ¿no? Exacto. Cada uno, obviamente, y, y en el medio este tema. del Viento. Y si la presencia no alivió tensiones, ni apaciguó, ni acercó posiciones, el año electoral tampoco lo va a hacer, seguramente. Así que no. bueno, tendremos una novela larga, veremos qué se le suma. Hablando de sumar, un tuit de otro de los grandes eh, figuras políticas de la provincia de Mendoza. Alfredo, Sena, Cornejo. Ay, Alfredo tiene, Cornejo. Me lo sacaste, claro. <risa> <risa> Alfredo sí, sí. Cornejo, que no estuvo en el acto, el senador nacional. Pero también se expresó. Es uno de los que suena también para volver al sillón de San Martín. Miren lo que decía a propósito a de la visita y de lo de Rodolfo Suárez. El gobernador fue coherente al no recibir al presidente a 15 días del laudo en contra de la obra de Portezuelo. Hubiese sido hipócrita con su pensamiento y con su accionar. Dice Bien. Alfredo Cornejo. Bueno. Lo mismo que había dicho las había mismas hecho. palabras. Claro. Exactamente. Sí, sí, bueno. Sí. Y sin embargo, eso, ¿qué, qué sí. más dice Pablo? Sin embargo, escucho a aguado de Pedro siendo hipócrita al reclamar la presencia del gobernador, ya que el principal, alfil kirchnerista de la provincia. Anabel Fernández Agasti y la presidenta del partido Flor de Estefanis tampoco estuvieron para recibir al presidente Exacto. bueno, con bueno, los tapones de Punta Cornejo y apuntándole aguado porque ayer lo cortamos cortito ¿qué fue sí. lo de Pedro? no, bueno, fue un cuestionamiento dijo que era una actitud poco democrática no recibirlo al uh -huh. presidente un, un comunicado eh, y una actitud poco republicana sí. recordando de qué se había tratado el pronunciamiento del presidente sobre el, el, el portezuelo del viento uh -huh. que había sido un laudo en procura de un cuidado ambiental y no en contra de Mendoza, y bueno, y con críticas explícitas sobre lo que había dicho Rodolfo Suárez un día antes, eh, sobre la de, de hecho en la mañana, sobre la ausencia al recibirlo al presidente. Bueno, y esto también se le marcaba, ¿no? Eh, tanto Catopodis como el propio presidente fueron críticos con Rodolfo Suárez, pero no dijeron nada de las figuras ausentes a las que está nominando Alfredo Cornejo. Claro, mencionaron eso... solamente lo del tema de enero, que están, suelen estar muchas personas de vacaciones, Exacto. eso es lo que pasó en la mayoría, pero bueno. Pero no hubo más. ¿eh? Eh, bueno. Igualmente, la llegada del presidente, o la venida mejor dicho, del presidente a Mendoza no estaba ya en una agenda dispuesta de antemano, esto ¿No? fue más bien sorpresivo, sí. digo, sí. lo que también pudo haber encontrado a varios con planes ya hechos y bueno... Sí. Bueno, si sí, al, no al propio PJ sorprendió la visita de Alberto Fernández claro, el claro. viernes cuando hubo un trascendido, nosotros uh -huh. estábamos acá tratando de chequearlo, consultamos a fuentes del justicialismo y nos decían, tenemos lo mismo que ustedes. Claro, claro no tenían mucha, mucha información claro. sobre el tema. Y el fin de semana le fue llegando, pero cuenta gotas, digamos. Cuenta gotas, no es que fue algo organizado. La información, sí. Absolutamente. De ¿no? hecho, la precisión Atípica, de a qué horario ¿no? iba a venir y qué muy. circuito iba a seguir fue de las uh -huh. últimas 24 horas. Absolutamente. Sobre todo, porque estamos hablando sí, de la reciente. presidencial. Claro, claro ¿no? exactamente. Además, y en una no. provincia a la cual no es usual que venga, entonces claro. tenía todo un condimento de, de especialidad. Tercera vez, tercera, tercera vez. vez que venía, vino a la vendimia del 21, vino por imsa en el 21 Claro. y ahora. Se frustró la primera que fue en octubre del 20 porque dio positivo a casi todo el círculo claro, sacano de, de Suárez. El provincial. Uh -huh. eh, incluida la ministra Nadal, por y ejemplo. Y no claro, sí. Y ahí desistió de venir. Bueno. Así